Hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora lo estés escuchando. Ojalá lo estés escuchando en estreno junto conmigo, que voy a estar en el chat. Eh, lo estoy grabando hoy, martes, a última hora. No llegué antes. Bueno, esta es la clase... Teórica número 54 Con esto voy a dejar definido Lo que es eh, Revolución solar A partir de la semana que viene Únicamente vamos a hacer la clase de los sábados Los miércoles no voy a subir un nuevo video teórico Porque ya no hay teoría por el momento, hasta que lleguemos a revolución lunar. Pero ahora tenemos que practicar mucho todo lo que es eh, carta natal y revolución solar. Eso lo hacemos los sábados en un video en vivo por acá, por el canal de YouTube. Igualmente, si verdaderamente estás interesado, interesada, interesado en Aprender Astrología eh, Te recomiendo Que te sumes a Telegram Al grupo de Telegram eh, Es lo más activo Para estar todos los días Conectado con la astrología eh, La otra cosa es que me sigas en Instagram, voy a empezar a, a subir videos a Instagram desde la clase 1, voy a, eh, a subirlos también esos videos al Facebook para que lo tengan, entonces me puedes seguir en el Facebook, me puedes seguir en Instagram, son estos mismos videos, o sea, si ya los vistes acá, no te hace falta verlos en el otro lado, a lo mejor te refuerzan conocimiento, todo eso está buenísimo. Entonces, eh, esta clase yo voy a dar y te voy a dejar abajo en la caja de descripción, eh, que hace tiempo que no te dejo eh, ningún contenido, te voy a dejar ordenado los siete pasos que para mí son importantes ver en una revolución solar. ¿Para qué? Para que vos tengas la parte teórica de la Revolución Solar. Entonces, ahora vamos a empezar con la clase. El primer paso es determinar dónde el ascendente natal, esta es mi carta natal, yo ya se los expliqué en los anteriores videos, pero lo vuelvo a repetir por las dudas que estés escuchando este video como principio. Esta es mi carta natal, y esta es mi carta de la revolución solar, en mi caso, la del 2020, porque yo cumplo el 17 de diciembre del... o sea, yo nací el 17 de diciembre de 1968, y cumplo años todos los 17 de diciembre. Entonces, ahí, junto con mi cumpleaños, yo inicio un año nuevo. Como te explicaba antes, la lógica de la revolución solar es el sol se mueve de a 52 minutos aproximadamente por día, porque tiene que dar una vuelta de 360 grados en 365 días. Por eso no todos los años se cumplen los años el mismo día. Puede ser el mismo día pero en otro horario, con lo cual ya se arma una nueva carta natal, como me pasó a mí, que yo los cumplí el 17 de diciembre del 2020 a las 14.30, no a las 23.30 como nací yo. Entonces, puede ser eh, el mismo día pero en otro horario, puede ser un día después, puede ser un día antes. Entonces, a mí en el 2020 me tocó el mismo día pero en otro horario. ¿Qué es lo que tocó? Que el sol llegó a los 26 grados 14 minutos de Sagitario. Después de haber dado 52 vueltas, volvió una vez más a estar a 26 grados, 14 minutos de Sagitario. Entonces se hace una nueva revolución solar. Esa nueva revolución, eh, perdón, una nueva carta natal, la carta natal del año, que se llama Revolución Solar. Esa carta va a matizar mi sello de por vida. Mi sello de por vida es esa carta natal con la que yo nací. Es este mandala, ¿sí? Eh, mi mandala de nacimiento personal, único, porque en ese lugar, a esa hora, eh, en ese minuto, eh, solo estaba naciendo yo, ¿sí? Por eso es tan importante tener día, mes, año, hora y lugar de nacimiento entonces mi ascendente que cuando yo nací estaba a 23 grados 55 minutos de Leo este año cae dentro de la casa 5 del año entonces el primer punto que voy a ver es eso ascendente de la carta natal ¿En qué casa de la revolución solar cae? Este nos marca a qué aspecto de la vida le vamos a poner mayor atención durante todo el año. Entonces, yo le voy a poner mayor atención a las cuestiones que tengan que ver con lo creativo, con crear, con esa casa 5, con esa casa, la casa de los hijos. En mi caso yo no tengo hijos, pero... Tengo sobrinos, dice el dicho, que al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Entonces, bueno, yo tengo sobrinos, entonces voy a estar más dedicado a eso, a los chiquitos, a los chicos de la familia. También a mi niño interior, a mi propio niño interior, a mi parte interna, a permitirle que crezca, a que salga afuera, se contacte con el mundo, ¿sí?, se divierta, la pase bien y crezca. La segunda cosa importante que voy a ver es el sol de la revolución solar, ¿en qué casa cae? En mi caso, cae en la casa 9. Dice que esto es en qué aspecto de nuestra vida vamos a iluminar y dónde le vamos a poner mayor energía. Bueno, yo voy a iluminar esa parte filosófica en mí, ¿sí? la casa 9 es la casa de la filosofía, es la casa de los viajes, es la casa del exterior, del extranjero, yo voy a iluminar, voy a hacer foco ahí, le voy a poner luz al contacto con gente del exterior, a contactarme con gente del exterior y créanme que nunca estuve más conectado que este año con gente del exterior. Lo único que me faltó es viajar, que me encanta viajar, pero fue porque esa es a la casa de los viajes también. Pero estuvimos vivimos la pandemia. ¿Qué se le va a hacer? Eh, la tercera cosa es la luna. de la y, y en esta parte quiero que me presten especial atención. La luna de la revolución solar, ¿en qué casa de la carta natal...? cae y en qué signo bueno en mi caso la luna cae en acuario dentro de la casa 6 mía pero mi casa 6 de nacimiento está en capricornio lo que a mí me está indicando es la casa 6 es la casa de el trabajo y la salud entonces eh, mi casa 6 está en Capricornio eh, o sea, yo voy a tener que estructurar dietas, yo voy a tener que eh, buscar formas de cuidarme no es que vaya a estar enfermo este año, pero eh, voy a tener que buscar la manera de eh, cuidarme un poco más que el resto de las personas porque la luna cae dentro de esta casa 6 pero está en acuario o sea nada, cualquier cosa lo paso ¿sí? lo paso bien el tema que dice acá es en este caso específicamente hay que leer primero en qué casa y en qué signo está la luna natal Sí, ¿Por qué? Porque la luna natal, en este caso, eh, que yo tengo luna en escorpio, acá por un temita de, del programa es que me sale con esos dos grados de diferencia, en realidad mi luna está en escorpio, eh, en la casa 3. Entonces, ¿cómo yo siento? ¿Cómo yo me comunico? ¿sí? ¿Cómo yo vibro? ¿sí? Yo vibro en una frecuencia sentimental muy, muy, muy mmm, en sintonía con el signo de Escorpio. Entonces, yo tengo que saber cómo yo soy emocionalmente porque... Eso va a estar afectado este año por esta luna en acuario que no vibra bien con mis sentimientos originales, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque acuario es la libertad, mientras que Escorpio es más personalista, más celoso, más atrapante, ¿sí? Acuario es más creador, más hacia ir hacia el futuro. Y eso va a repercutir indudablemente en mi casa del trabajo. Bien, la cuarta cosa que voy a ver es el ascendente de la revolución solar. ¿En qué casa de la carta natal me cae? ¿Y en qué signo? Me cae en Aries, en casa 8 natal. Esto determinará en qué aspecto de mi existencia voy a tener mayor poder. Este año voy a tener mayor poder en todo lo que tenga que ver con las transformaciones, con transformarme. ¿Sí? 5. O sea. El, la quinta cosa son siete cosas que tenemos que tener en cuenta. La quinta cosa es la más extensa. Los aspectos que se formen entre el sol de la carta natal, que es el mismo sol de la Revolución Solar, con los planetas de la Revolución Solar. Así como en un principio, cuando estudiamos cartas natales, veíamos que este sol está en conjunción con este Mercurio, por ejemplo, ¿sí? o que este Sol está en sectil con este Marte, eh, lo que vemos ahora es, este Sol, con qué planetas de acá afuera va a formar aspectos. Entonces, el primer aspecto que yo veo que forma este Sol, bueno, es esta conjunción con Mercurio. <coughs> Estarían en conjunción mi Sol natal, que es el mismo Sol de la Revolución Solar, con Mercurio. Eso indica que yo voy a estar haciendo cambios a nivel comunicacional, que voy a estar comunicándome de otra manera, que voy a estar creciendo en la forma de comunicar. ¿Sí? Eh, después, por ejemplo, este Sol va a estar en cuadratura con este Neptuno. ¿Sí? Sí, a 8 grados de diferencia está en cuadratura. Eh, en cuadratura con Neptuno. Eh, bueno, Neptuno en su domicilio. Eh, muy fuerte el tema de los sueños, el tema de los deseos. O sea, hay una contradicción dentro mío por, esa, por ese eh, aspecto tenso que es la cuadratura entre lo que sueño, lo que deseo, lo que voy logrando. A veces quiero acelerar, a veces quiero frenar un poco. Todo eso me va a estar pasando durante este año. Y así lo tengo que hacer con todos los otros planetas. El punto 6 es el medio cielo de la carta natal en qué casa de la revolución solar cae. Esto me indica dónde vo voy a tener mayores probabilidades de lograr mis metas. Bueno, a través de lo profesional... Lo que a mí me gusta, obtener dinero. Una gran apertura en este año mío. Y finalmente el punto 7 es el medio cielo de la revolución solar. ¿En qué casa de la carta natal me cae? El medio cielo de la revolución solar me cae dentro de la casa 5. Eso a mí me indica, esto me indica cuáles van a ser mis mayores deseos durante el año, pero no necesariamente tengo asegurado poder cumplirlos. Tal vez queden solo como deseos. A mí acá, lo que me está indicando, como ese medio cielo me cae en Capricornio, es que, y en casa 5, es que yo lo que quiero crear, mi mayor deseo de este año, es crear a nivel profesional... Algo que tenga que ver con estructurar mi profesión. O sea, que mi profesión empiece a, eh, a andar como sobre ruedas, ¿sí? que camine sola. Y estoy intentándolo. A través de esto, a través de los cursos, a través, o sea, los que me vienen siguiendo, los que están más cercanos al curso, saben que yo, a partir de esta revolución solar, es que yo decidí hacer grandes cambios. ¿Por qué? Porque lo leía en su momento. Entonces, esto mismo que les acabo de leer, que es una guía, yo se los voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Eso por un lado. Por el otro lado, si realmente querés convertirte en astrólogo, astróloga, astrólogo, o sea, en el oficio de la astrología, te recomiendo que veas en esta lista de reproducción los 54 videos desde el 1 en orden, en cada uno, excepto en los últimos, en algunas prácticas, pero después en casi todos, en la caja de descripción yo te dejo un resumen de lo que hablo en el video. Son todos videos cortos de 10 minutos, 15 minutos, 18 minutos. El más largo creo que debe tener 30 y no sé si este se me irá un poquito más, pero creo que no. Eh, y que además te unas a Telegram te bajes del programa Telegram, que está muy bueno, y te unas a Telegram al curso de astrología. Eh, ahí entras al curso de astrología, somos casi una comunidad de casi 500 personas, de las cuales algunas ya van de ese grupo, van pasando a otro grupo que es privado, que es eh, el CAF nivel 1, eh, CAF significa Centro Aprender Astrología Fácilmente Nivel 1 Donde hacen un, un tipo de prácticas Hay otros que ya están en el CAF Nivel 2 Todo eso, todo eso Todo ese paso por los distintos niveles Es todo gratuitamente No tenés que pagar nada ¿Sí? es, es más Nadie te va a evaluar Tampoco yo, ¿sí? Si vos me pedís que yo te, eh, te dé una devolución de algún trabajo que vos hagas, te lo voy a dar, por supuesto. Pero yo lo que hago es que ustedes mismos se autoevalúen si aprendieron o no. Eh, hoy, por ejemplo, que inauguré el CAF nivel 2, lo que hice fue ir al CAF nivel 1 y decirle, bueno, ¿quiénes quieren pasar al nivel 2? ¿Quiénes se sienten preparados? ¿Quiénes sienten que ya practicaron todo lo del nivel 1? Y así pasaron al nivel 2 los que quisieron pasar. Otra cosa muy importante que, eh, que te damos, porque... Eh, no lo, no lo hice solo, eh, es más, lo hicieron casi todos ellos, es el manual de astrología nivel 1, donde está todo, todas, todas las palabras claves que necesitas aprenderte. Son 39 páginas nada más que créeme que si aprendes, esas 39 páginas. Vas a poder desarrollarte como astrólogo en la vida. Bueno. Espero que te eh, que te haya gustado. Esto no es una despedida. Eh, estos videos teóricos van a seguir. Lo que no sé es si van a seguir en... Eh, en septiembre o si van a seguir en octubre o si van a seguir en noviembre estate atento, suscríbete al canal de youtube dale click a la campanita si te avisa cada vez que este subo un nuevo video eh, y eh, y además eh, y nada, seguime en facebook seguime en instagram que para eso los tengo todos estos eh, estas vías de comunicación eh, ¿Qué más tengo para decirte? Bueno, eso, que el próximo video teórico lo voy a subir después que yo vea que ya todo lo que es carta natal y revolución solar fue aprendido durante este año. Entonces ahí voy a empezar a subir lo teórico de la carta de la revolución lunar ¿Sí? bien hasta ahí lo dejo te mando un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar eh, más adelante y todos los sábados, acordate los sábados a las 23 horas de España y Francia eh, 18 horas, horas de este momento hoy es 10 de agosto del 2021 porque tienen cambios de horario después ustedes si están escuchando desde España o Francia eh, 23 horas de este momento 18 horas de Argentina y Uruguay eh, 17 horas de Chile y Venezuela eh, 16 horas de México, eh, horario central, eh, Panamá, eh, Colombia, Ecuador y Perú. En ese horario, todos los sábados, nos juntamos y ahora lo que estamos haciendo es que están exponiendo cartas natales eh, los que eligen exponer, presentarse, eh, los que eligen eh, mostrar Cuánto aprendieron y de paso enseñar. Eh, y conmigo, por supuesto, en un Zoom. Así que nos encontramos el sábado eh, por YouTube. Este sábado, creo que va a estar este sábado 14 del 8. Va a estar Nixa González conmigo y vamos a hacer la carta de Jim Carrie, el actor Carrie. Creo que se dice hasta ahí nada más. <ríe> el actor yankee. Bueno. Chao, gracias por haberme acompañado. Les mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar más adelante en las clases teóricas. Hasta siempre.